Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener ¿Quieres que te...? Por la ciudad, a los niños que los ven, los persiguen sin duda.